Lo diré una vez. Sería más fácil con dedos. Hola Level. Te olvidaste del preguntas y respuestas. Joder sadormo que no me olvide, solo estoy demasiado vago como para editar. ¿Y cuando no? Tienes razón, mejor voy a grabar. Bueno, lancen las preguntas. ¿Cuál es tu Pokémon más odiado? Pues los jodidos Zubats, es decir, típico, estás buscando Clacerison y Dorans. Incluso Aerodáctil, y, punte dice. Un Zubat salvaje ha aparecido. ¿Cuál es tu Pokémon preferido? Liliten. El Pokémon gato. Sí, la historia de mis gustos Pokémon es variada. Primero Dragonite, luego Chadizard, luego Snorlax, luego Chespin, luego Mimikuyu, luego Roulette, y al final me decide por Lilithen. Por su personalidad, y que es muy kawaii. ¿Qué es lo que más odias? Odio a los screamers. ¿Cuál es tu meta en la vida? Poder producir animaciones, y editar mis propias películas o series. Mi sueño es poder ser un gran creador de contenido audiovisual. Que entretenga a la gente, YouTube es un paso hacia eso. Y sí si sé que mis chistes son malos y repetitivos. Que mi calidad de video no es la mejor, y que el locuendo es una cosa distinta a la voz real. Pero me parece mejor comenzar con pasos pequeños, y luego llegar a lo grande. ¿Has tomado alguna vez chocolate caliente? Sí. Literalmente lo desayuno, aunque aquí le llamamos Colacao. El peor día de tu vida. Fue cuando murió el único gato, que me cayó bien en la vida. La razón fue que estuvo desaparecida tres días. Un día volviendo a mi hogar la vi en la calle viniendo. Y de la nada, pasó un auto, y la atropello en el momento. Solo imagínense ver morir, a la única mascota felina, o de su especie que te cayó bien. Frente a tus ojos, eché unas lágrimas. Y me fui a duchar para evitar el dolor. ¿Hawaii o Kawaii? Kawaii ¿Cuántos asistentes tienes? Por ahora solo a San Dormo. ¿Preguntas para el pinche o alfa? Respuestas para el pinche humano ¡Oh my god! ¿En qué estás trabajando? En... Pues, en... Nada, deberías dejar de meter tus narices donde no te incumbre Podrás descubrir algo de lo que te arrepientas ¿Ese es, sable de dónde lo sacaste? Pues no lo sé Lo tengo desde que tengo memoria ¿Esa capa que usas? ¿Es de Assassin's Creed? No, claro que no. La compré en una tienda de baratijas. Oye, ¿me devuelves la capa ahora? Claro que no. Vete a saltar techos y matar a templarios. ¿Qué te motivo a ser youtuber? Bueno. Al principio solo quería un lugar para subir Minecraft. Después quise empezar a subir contenido tipo cortos, y dejé los gameplays, un día conocí un, un juego llamado Undertale, y yo me la pasaba viendo cortos del juego. Así que hice mi propio top de animaciones. Luego decidí empezar a subir teorías, en ese momento tenía 200 suscriptores, y en una semana había llegado a los 500. Gracias a Undertale estoy donde estoy. ¿Qué opinas del maltrato animal? Pues opino que la cacería y el maltrato son dos cosas distintas. Sobre el maltrato, estoy completamente en contra de maltratar un animal solo por diversión, me parece un acto horrible maltratar a un perro. Pero sobre la cacería, estoy a favor de eso mientras sea usada para buenos usos. Es decir como para alimentar a niños que mueren de hambre, o que sea para controlar plagas de animales. Ejemplo las palomas que comen todos los maizales, yo he vivido en campos, y he contemplado cómo palomas hacían desaparecer maizales en segundos. De ese tipo de cacería estoy de acuerdo. Lo mismo con la pesca deportiva, me gusta hacerla. Me saludarías. Oli. Podría leer tres preguntas. Espera que... Tranquilos, Andormo, solo serán tres preguntas. Ok. Wow. Pensé que dirías que no. Bueno, con gusto las leeré. ¿Cuál es tu tema favorito de Undertale? Que no sea Megalovania. De hecho, Megalovania no es mi tema favorito. Mi tema favorito es... Spider Dance. Si sí, el tema de Mufet, no sé pero me encantó cuando lo oí. Si una chica que conoces se sonroja después de tres años de verte, ¿qué significa? ¿Quién sabe? ¿En qué país vives y cuál es tu personaje favorito de Undertale? Respecto a mi país. No te lo diré. Mi personaje favorito de Undertale. Es Papyrus. Bueno es hora de que te vayas. Extraño a Sandormo. Gracias Level. Terminemos de leer las preguntas. Salúdame. Hola. ¿Te gusta alguien? Di su nombre. Si me gusta alguien. Pero me parece muy privado, y no diré su nombre. Además no se metan en mi vida privada. Si quiero mantener algo en secreto, lo hago y punto. ¿Te gusta Sans, X, Frisk? No me gusta ningún shippeo de Undertale. No sé, solo no me llama la atención. ¿Cuál es tu comida preferida? La chistorra. Su sabor es espectacular. ¿Harías genplays? ¿Qué puedo decir? Por ahora no beberé de esa fuente, estoy bien con el locuendo. ¿Qué animes conoces? Pokémon. Dragon Ball. Yokai Watch. Blade Blade. Y su liter, sí, sí llamenme Otaku. ¿Cuál es tu juego favorito? Undertale, ¿cómo te llamas en la vida real y cuáles son tus apellidos? No sé, me parece una pregunta muy privada. Pero algún día se los diré, quédense claros con eso. Bueno es hora de los saludos. Un saludo para... Braylocks, Heimer, Micaela, y, Sonic el mejor. Si quieres un saludo suscríbete y comenta, soy un cacahuate alcohólico, y en el próximo video te saludaré con mucho gusto. Les mando una skate de cacahuates, y adiós.